Pequeño ¡Pequeño!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 Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y huitsi huitsi araña otra vez subió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 Granjero en el valle. De granja... permite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 El queso se queda solo El queso se queda solo Hay, oh, en el río El queso se queda solo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 con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? que escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? ¡Camina! Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro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 Con tu mano en la mía Poli puso la caldera, Poli puso la caldera Poli puso la caldera a tomar el té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 pan todos tienen té Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra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 montado en un pony, puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dodo sigue así ya Yankee Duro grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding había hombres y niños que parecía un pudín Yankee, quedó dulce y así Yankee, duro, grande. Escucha el ritmo de la música y sé hábil con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres, había como un millón Yankee Do Dulcí, Yankee dodo Dol Grande, escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas, Yanki dodo Dulce, Yankee dodo do Grande. Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas.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 Tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Pequeña Golpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas.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 ahí y el pequeño te ayudó? Sí, papá. Estoy mejor. Gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo. Lastimada, ella está sangre. ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla. Presiona bien por un minuto o dos. ¿Te ayudó? Estoy mejor. Gracias, mamá. <ríe> A revisarlos, bu bú, Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor. Gracias, papitos, por ayudarnos.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 Tenía una granja lo robó. Seguro está por aquí en alguna parte. Lo busqué por todos lados. Alguien lo robó.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 ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡No fui yo!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 Abre la boca <risa> Morado Azul Anaranjado Café Amarillo Negro rojo morado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 que tendremos un poco de lluvia.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 suena por toda la ciudad. <risa> Yeah. <laughs>